No, ya está, ya está, ya está gracias. Sí. Nos encontramos en el nacedero de Uredera, que significa eh, agua preciosa en Euskera. El agua es tan pura porque se va filtrando eh, por las rocas y vale, dejando sus impurezas atrás. Eso combinado con la baja profundidad de, del nacedero y el reflejo del cielo hacen que, que, se, que se consiga este color. Me lo dice siempre mi padre, pues yo hago algo, me dice, quita, más caga un boy que 100 colondrinas. Pero luego me encanta el de palo que me queda en el convento, me cago ¿Me dentro. dentro de me eso esa no, no, no, no. <risa> sí me hace gracia. Oye, ¿no tenéis hambre? Sí, un montón. ¿Vamos a comer una cuajada? <risa> ya, qué buena idea lo del queso. Nos vamos a comer queso. <risa> Ahora vamos. <risa> ¡Quesico! <risa> soy pastora, tercera generación de pastores, mi abuelo, mi padre y yo. Con la leche que lo a las ovejas hacemos el queso. No compramos leche ni compramos queso, solo la producción de casca. Hacemos la transhumancia, la subimos en mayo, ahora están en la Sierra de Andía, y las bajamos en diciembre. A ver, yo llevo haciendo queso desde los 14 años. Es mucho trabajo, pero es lo más bonito, bueno, para mí. Y esa es nuestra chavala. Hola, nos encontramos en la encina probablemente más antigua de Navarra, de 600 años, eh, eh, Bueno, en la zona de Eraul, que se llama la encina de Eraul. Fruto del azar, fruto del azar es que Enrique llegara aquí, fruto del azar es que nosotros estemos aquí, eh, ellos, nosotros dos, y fruto del azar es que vosotros hoy estéis compartiendo esta tarde con nosotros.